Hace ya algunos años, cuando bajé de peso, noté que mi piel estaba quedando bastante flácida. Porque, ya sabes, ¿no? Cuando te engordas, tu piel se estira y luego cuando ese volumen de grasa ya no estaba porque estás bajando de peso, la piel todavía queda estirada y se ve flácida, se ve así como arrugadita, ¿verdad? Y me estaba pasando eso en el abdomen y me estaba pasando eso en los brazos. Como estaba estudiando nutrición en ese tiempo, me puse a investigar cuáles eran los mejores alimentos ...para la flacidez y todos daban hacia un mismo camino. Tienes que comer alimentos que aumentan tu producción de colágeno... ...y que aumentan tu producción de elastina. Así es que empecé a añadir todos estos alimentos más mi dieta... ...y empecé a ver buenos resultados. Pero finalmente eran tantos alimentos que se me ocurrió... ...ok, ¿por qué no hacemos un batido? ¿Por qué no hacemos un jugo? Que vaya a tener estos ingredientes que funcionan unos con otros... ...para mejorar aún el efecto y ya tomarlo una vez en el día y olvidarme. Lo chévere de todo esto es que en algún momento, ya cuando empezó a trabajar yo con personas, que empecé a trabajar con clientes, también estaban teniendo este problema. Y como sé que tú ves los videos y probablemente estás bajando de peso, o has bajado de peso, pero tal vez tienes el tema de las flacillas que le pasa a muchas personas, este jugo te va a ayudar para que puedas... Realmente es rápido, en cuestión de tres semanas empiezas a ver una producción de colágeno incrementada y empiezas a ver una mejor una mejoría en la flacidez. Ahora sí tengo que decirte que yo también estaba haciendo ejercicio y si haces ejercicio para tonificar vas a ver mejores resultados. No tanto en el abdomen sinceramente. Si haces por ejemplo ejercicio de brazos, que es lo que sucede, yo estaba haciendo pesas, ¿verdad? Y cuando haces pesas se incrementa el tamaño del músculo. Entonces ese volumen de grasa fue reemplazado por volumen de, de músculo. Y la piel básicamente este, se estiraba por el músculo. ¿no? Pero eso no pasa en el abdomen. Por más abdominales que hiciese, no iba a haber un agrandamiento del músculo del abdomen porque simplemente eso no pasa al menos que hagas muchísimo peso y que hagas ejercicios incorrectos y realmente no lo quieres. Porque si se incrementa el tamaño del abdomen, lo que vas a hacer es tu cintura más grande. Y por lo general lo que quieres es una cintura más chiquita, ¿verdad? Es más, tenemos un video de cómo obtener cintura de avispa. Si lo quieres ver, te lo dejo por aquí arriba y en la descripción. Pero bueno, el tema es que hicimos este jugo, hice este jugo hace muchos años y después pude empezar a aplicarlo con, con mis clientes. Y vimos resultados bastante rápido. Y lo que quiero hacer en este video es exactamente lo mismo compartirte esta receta y lo único que te pido a cambio es que nos dejes un like y ya sabes, suscríbete al canal, activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Pero bueno, la receta es bastante sencilla y quiero explicarte por qué funciona. Hay alimentos que cuando tú los, cuando tú los comes se transforman en aminoácidos y los aminoácidos son sumamente importantes para la piel, para el cabello, para órganos, ¿okay? Y también tienes ciertas vitaminas y minerales, como por ejemplo la vitamina C, que es necesaria para que estos aminoácidos se puedan transformar en colágeno. Y lo que tienes que hacer es, y justamente estoy tomando este batido, es colocarlo en alguna licuadora o lo puedes colocar en un extractor también si quieres, pero yo prefiero que lo hagas en una licuadora para que de esa manera mantengas la fibra. Y puedes colocar fresas o frutillas, que es lo mismo pero en otra palabra. Puedes colocar moras. Puedes colocar blueberries, ¿ok? esa va a ser la parte como de la fruta. Y lo bueno es que también es una fruta de bajo índice glucémico, entonces si tienes diabetes, resistencia a la insulina, quieres bajar de peso, son excelentes. Porque no te van a elevar la, la insulina ni la glucosa. La otra opción que tienes que poner ahí es eh, vegetales de hoja verde. Por ejemplo, puedes poner rúcula, puedes poner espinaca, esas son excelentes opciones. Hay uno, un alimento que ayuda bastante, pero el tema es que si lo pones en el batido va a tener un sabor no muy bueno, que es el ajo. Pero si compras ajo negro, si encuentras ajo negro, puedes colocar ajo negro. El ajo negro es básicamente ajo que ha pasado por un proceso de fermentación. Y en el momento que sucede eso, este se madura tanto a tal nivel que tiene un sabor agradable, es un sabor dulce. Entonces puedes colocar uno a dos dientes de ajo en el batido y sabe espectacular. El siguiente ingrediente que tienes que colocar son cashews o marañón. Te pongo una foto en pantalla. Colocas entre 30 a 50 gramos. Esto no solamente te va a dar algo de aminoácidos, no son suficientes, pero te va a dar principalmente ácidos grasos esenciales que también te ayudan a la producción de colágeno. Y lo bueno es que ya tienes aquí eh, los micronutrientes de los vegetales y las frutas y tienes la parte grasa con los callos, Entonces es un batido casi completo. Pero falta la parte más importante. Porque acuérdate de lo que te dije al comienzo. Son los aminoácidos de los cuales se produce eh, el, el colágeno, la elastina. Y que es necesario para la piel, órganos, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedes agregar colágeno hidrolizado, Que va a ser la mejor opción. Eh, obviamente el que te recomiendo es el que tenemos nosotros. en Booster. Te dejo el link en la descripción. Ahora, la cantidad que necesitas para ese tema es importante. Vas a utilizar entre 20 a 30 gramos. Un solo scoop, una sola medida, normalmente tienen 10 gramos y eso no va a ser suficiente. Quieres poner entre 20 a 30 gramos. Si, si, pasas, si pesas más de 100 libras, lo mejor es 30, es 30 gramos. Si pesas menos de 100 libras, 20 gramos. Si no tienes colágeno hidrolizado, aunque te recomiendo que lo consigas, realmente es económico y va a ser una mejor alternativa, te va a funcionar muy bien en poco tiempo, eh, sería gelatina sin sabor o grenetina también le dicen en México Lo que haces es, abres un sobre, lo disuelves en agua caliente Y luego, una vez que esté disuelto, lo vas colocando poco a poco en la, en la mezcla en la licuadora Y con eso tienes ahí un jugo que tiene todos los nutrientes que necesitas para ayudarte con este proceso Vas a ver cómo en poco tiempo vas a ir reduciendo eh, la flacidez por último, ¿cómo lo vas a tomar? Y esto es sumamente importante porque vas a potenciar el efecto de esta bebida y esto lo descubrí mucho más adelante y una vez que lo descubrí los resultados fueron no solamente más rápidos sino que mejores también. Y realmente lo descubrí a raíz de un estudio que te lo pongo en pantalla que dice que cuando combinas colágeno hidrolizado con una suplementación de vitamina C tienes un mejor efecto. Entonces lo que quieres hacer es tomarte una vez al día esta bebida y lo vas a acompañar con un gramo de vitamina C. ¿Cuál es el mejor momento para tomarlo? Realmente lo puedes tomar en cualquier momento del día. Si prefieres romper tu ayuno con eso, recuerda que en esa bebida tienes proteínas, tienes carbohidratos, tienes grasas, tienes micronutrientes. Si sí te sirve como un reemplazo de comida. Si lo quieres utilizar en la cena, lo puedes utilizar también en la cena. Ahora, asegúrate de incluirlo si estás en un plan nutricional con nosotros dentro de tu plan nutricional. Si no tienes tu plan aún, anda adrianyepes.com slash test, toma el test y descarga el programa adecuado para ti. Si estás en, en un paquete de citas con nosotros, tienes que ajustarlo de acuerdo al plan que te ha enviado el asesor. Y recuerda, tienes una porción de proteína, una porción de carbohidrato y una porción de grasa. Siempre queremos mantener nuestro estilo de vida saludable pero si de vez en cuando comemos algo fuera del plan, no pasa nada. Quiero enseñarte en este video un jugo que te va a ayudar a desintoxicar es que comiste en exceso para que tu cuerpo empiece a funcionar mucho mejor y te ponga también en camino para poder bajar esas libritas de más de una manera mucho más eficiente y más rápida también. El jugo que te quiero compartir el día de hoy es basado en un video en el que te hablaba cómo ciertos alimentos te ayudan a desintoxicar metales pesados los cuales afectan muchísimo a tu sistema endocrino y a tu bienestar general. Este jugo es la combinación de los alimentos que no solamente funcionan mejor para este propósito, sino que cuando los mezclas, cuando los utilizas juntos, tienen un efecto sinérgico. Eso quiere decir que se potencian unos a otros. Pero antes de pasar al video, quiero pedirte, como siempre, es que dejes un like, tu like nos ayuda a crecer, y también le dices a YouTube que este es un tipo de contenido que te interesa ver. Y ahora sí, con el video. Y esto es sumamente fácil y rápido. Cualquier persona lo puede hacer. No son ingredientes eh, caros, no son ingredientes difíciles de conseguir. Realmente, lo que tenemos aquí son cuatro cosas que lo puedes conseguir en cualquier país. Así es que comencemos sin más preámbulos. El primer ingrediente que vas a utilizar son fresas. Vas a poner aquí la cantidad que esté en tu plan. Si no tienes tu plan aún, anda a slash test, toma el test y descarga el programa adecuado para ti. Así es que si tienes en tu plan 100 gramos o 150 gramos, eso es lo que vas a colocar. La segunda opción, kiwi. Sabes que conforme he ido investigando mucho más sobre el kiwi, yendo más allá de las calorías, de la composición nutricional, tiene unos fitoquímicos que son verdaderamente increíbles. Están asociados con mejor rendimiento, están asociados con mejor humor, están asociados con mejor circulación. Los deportistas lo están utilizando cada vez más porque sienten ese beneficio al incluirlo diariamente en su dieta. Los kiwis están naturalmente llenos de una tonelada de nutrientes. Estos incluyen el folato, el potasio y la vitamina K. Este es otro alimento que también tiene vitamina C. Y la vitamina C lo que hace es aumentar los glóbulos blancos para combatir las infecciones Mientras que los otros nutrientes del kiwi mantienen el resto del cuerpo funcionando correctamente. Y aquí vas a colocar lo mismo, la cantidad que diga en tu plan. Pero si no tienes tu plan, puedes colocar más o menos 100 gramos de fresas o 100 gramos de kiwi. Y con eso tenemos cubierta la parte del, del dulce, del sabor riquísimo. Ahora, antes de pasar a los otros dos ingredientes, unas recomendaciones importantes. En este jugo no puedes endulzarlo, ¿ok? No es que la stevia sea mala, no es que el eritritol sea malo, pero el efecto de desintoxicación va a ser muchísimo mejor si no lo endulzas, sino que si colocas los ingredientes aquí tal cual. La otra recomendación que quiero hacerte es que normalmente para absorber nutrientes no hace falta que to tomes las cosas en ayunas, pero este en particular sí tienes que tomarlo en ayunas y también tienes que esperar ciertas horas antes de comer, pero eso te lo voy a decir al final del video. Muy bien, tercer ingrediente ¿qué tengo acá. Son los palillos del, del, del tambor. ¿Qué crees que tengo aquí? A ver, déjenlo en los comentarios. A la primera persona que adivine, les regalo el libro yo. A ver, 3, 2, 1, apio, pero apio orgánico. Hay ciertos alimentos que deberían sí o sí ser orgánicos, pero están en contacto directo con los pesticidas. Mientras que hay otros alimentos que tienen cáscara y no están en contacto directo con los pesticidas. Efectivamente la tierra lo absorbe y algo va a la fruta, pero si tienes que escoger porque de pronto el presupuesto es ajustado, es mejor que lo hagas de esa manera. Tengo las fresas, el kiwi y el apio. ¿Cuál es de esos debería ser eh, orgánico y cuál no? El kiwi no de pronto porque tiene cáscara, ¿verdad? Entonces no estamos en contacto directo con los pesticidas. Pero las fresas definitivamente sí, el apio definitivamente sí y el último ingrediente también. Se trata de un pequeño challenge que me he puesto a mí mismo de tomar todos los días, durante 7 días, jugo de apio en ayunas. Y estoy haciendo esto porque muchas personas me han preguntado mi opinión sobre esto y tú ya sabes, a mí me gusta realmente hablar con bases, probarlo conmigo mismo, probarlo con algunas personas realmente antes de recomendarlo. Hice la investigación, obviamente tienes beneficios por el apio, pero esto se ve en conjunto con una alimentación saludable y con un estilo de vida saludable en general, ¿no? En todo caso, lo que vamos a hacer es probarlo durante 7 días, voy a enseñarte todo el proceso y al final de los 7 días compartirte cuál fue mi experiencia, por qué pasaron las cosas, si es que pasa algo tal vez no pasa nada, así que lo vamos a ver. El último ingrediente, es gracioso, como yo lo asocio, <risa> como lo asocio en mi cabeza, porque cuando era chico yo veía Popeye y ¿te acuerdas de lo que comía Popeye? Popeye comía espinacas y con las espinacas <risa> se hacía fuerte y, y, y vencía a, a, a Brutus, a Brutus, claro. Entonces yo tengo esa asociación con las espinacas y es más yo le pedía a mi mamá que me haga sopa de espinacas. Realmente el programa al menos en ese lado ayudaba. Eh, ese, ese tipo de cosas realmente se tienen que hacer para los niños para comer más vegetales y frutas. Pero bueno a mí siempre me gustó la espinacas, algo que me encantaba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 Así es que vamos a licuar y te digo en un momento. Me acaba de hacer acuerdo la base líquida tiene que ser agua. Un jugo es agua por lo general, pero si sí, vale la pena realmente aclarar que es agua, no es leche de almendras, no es leche de coco, en este caso en particular tiene que ser agua y obviamente le puedes poner un poquito de hielo para que quede más rico. O podrías colocar las frutillas congeladas también, así queda espectacular. Muy bien, ya tenemos esto listo, vamos a probar, no tiene azúcar, no tiene stevia, pero el sabor es súper refrescante, súper fresco, lo sientes, lo sientes de una, y lo que tienes que hacer es, como te digo, tomártelo en ayunas, para que esto surta efecto, como tú quieres, tienes que dejar pasar de 2 a 3 horas después de tomarlo antes de comer, efectivamente podrías ir a comer algo saludable antes, pero lo que sucede es que quieres que esto se digiera, ¿verdad? Y luego pase por tu hígado, pase por tus riñones, vaya a tu sangre, que es donde realmente va a ser este efecto de limpieza. Por eso quieres que pase ese tiempo antes de romper tu ayuno con un alimento saludable, algo no tan cargado, y de esa forma también ayudas. Las grasas no son malas, pero ese día que quieres hacer un, un detox, tienes que bajarle un poquito a las grasas. Incluso a las grasas buenas, le bajas un poco al aceite de oliva, le bajas un poco al aguacate, no comes queso, sino que te enfocas más bien en en proteínas un poquito más magras y también en vegetales y frutas, ¿okay? solo como el parte del proceso de desintoxicación. Más como estilo de vida, obviamente tienes que añadir grasas, grasas buenas que te dan las vitaminas liposolubles, ácido grasos, etc. Vamos a prepararte un jugo verde para ayudarte a bajar de peso y con los consejos que te vamos a dar a lo largo del video, también ayudarte a eliminar la barriga. Lo primero que quiero que sepas es que vas a bajar bastante peso con este jugo, pero sí tengo que decirte que gran parte de ese peso que vas a perder es agua y gran parte del peso también es materia fecal porque ayuda a limpiar el colon. Y solamente con los consejos a lo largo de este video es que te van a ayudar también a perder peso de grasa. Yo sé que tú también tomaste jugos verdes para tratar de bajar de peso. ¿Cómo te fue con eso? Muy mal. Las tomaba para reemplazar comidas y al final terminaba súper aguada. Bueno, lo que pasaba ahí es que como reemplazaba comidas, estaba reduciendo calorías y por eso bajabas de peso. Un sólido de 500-600 calorías por un líquido de 50-60 calorías. ¿Cuántas veces al día lo hacías? Dos. Dos. En la mañana y en la noche. Muy bien, eso quiere decir que tenías un déficit calórico de más o menos, vamos a poner 500 calorías por cada comida. Son, es un déficit de 1000 calorías todos los días. Eso te va a hacer bajar de peso, pero te va a hacer el metabolismo lento porque estás comiendo poco, ya lo sí, hemos explicado. Sí, eso me pasó. Pero quedabas aguada porque no, esto no tiene nada de proteína, no tiene casi nada de proteína. Y de la proteína es donde tienes los aminoácidos para la construcción de músculo, eh, piel, cabello, órganos también. Uh -huh. Ese fue el principal problema. Uh -huh. ¿Qué necesitamos para la receta entonces? Ya que eres la experta en jugos verdes mal hechos. <risa> no, no <risa> y ahora son sabemos... mal hechos, mal aplicados. Mal aplicados, <risa> tienes toda la razón, eso es. Sí. Pero bueno, ya te dijimos cuáles son los errores y ahora te vamos a decir cómo realmente tienes que tomarlo. Vamos a abrir la licuadora. Primero <risa> vamos a abrir la licuadora. <risa> En una licuadora vas a abrir. Yo no... Tú estás así. Tú señala, porque Adrián está así. Claro, Parece, él lo señala. Ahora sí, después del like. Bueno, después de ese like tan creativo. Vamos a ver cuánto es la prensa. Muy escurridizo. Bueno, vamos a poner dos ramitas. De apio. Hace un año hicimos un video sobre tomar 7 días jugo de apio en ayunas. Y para no mandarte ese video, como siempre lo hacemos, voy a ponerte un pequeño clip y veas cuáles fueron los resultados. Anthony William, no a Williams, William, te lo voy a poner en pantalla, escribió un libro sobre los beneficios de tomar 16 onzas de jugo de apio en ayunas. Eh, y estos beneficios realmente son increíbles conforme a lo que él dice. ¿no? Celery by itself is so medicinal, it's literally the undiscovered medicine of our age. What it does for the body, how it works, is really just profound. Celery juice is cleaning up the mess inside your body, and that's one of the things it does. It has a sodium cluster salt, an undiscovered sodium cluster salt. This is a subgroup of mineral salts. This mineral salt strips pathogens down, it damages them, it kills them, it destroys them, it kills off bugs, bugs behind your autoimmune condition. That's why people are getting better so fast and rapidly with celery juice. It's that power.. Sabes que el pepino es bastante antiinflamatorio. Es un alimento, y por eso de hecho lo usan para las mascarillas, ¿te has dado cuenta? Uh -huh. Y aparte, si lo colocas aquí con la, con con la, la cáscara, cáscara, tienes más clorofila y tienes más fibra. Recuerda que mucho de lo que vamos a tratar de bajar de peso aquí es con la limpieza del colon. Y por eso la cáscara en esta receta sí es importante. Ahora vamos a colocar un limón con cáscara sin semillas. Muy bien, nos faltan tres ingredientes, pero antes de colocarlos quiero decirte la forma correcta de incluir jugos verdes dentro de tu plan de alimentación para que no dañes a tu salud porque reemplazar comidas no es una buena alternativa, porque si no te vas a hacer el metabolismo lento, a perder masa muscular, te faltan proteínas, te faltan ácidos grasos, definitivamente es algo que no puedes sostener a largo plazo. La forma en la que quieres incluir jugos verdes dentro de tu plan nutricional es como un adicional, no como un reemplazo. Por ejemplo, si tienes tres comidas, cuatro comidas, cinco comidas, en las que tengas, con el total de tus calorías y el total de tus macronutrientes, ahí añades esto. Realmente tiene muy pocas calorías, como te decía, entre 40 y 60 calorías dependiendo de los ingredientes. Como un complemento es poco. para la dieta. Es un complemento, es como que te tomaras un suplemento de ciertas vitaminas y minerales uh -huh. específicos. Nosotros a nuestros pacientes y clientes se los recomendamos principalmente a las personas que no les gustan comer ensaladas, uh -huh. pero prefieren tomarse un jugo. O para las personas que no tienen tiempo de preparar ensaladas y es más fácil tomarse un jugo. O las que sufren de estreñimiento también. Es una forma de tener más fibra también, exactamente. Uh -huh. Más micronutrientes, vitaminas y minerales y más fibra. Ahora, si es que en realidad quieres incluirlo como un reemplazo de comida de vez en cuando, añades proteína o añades colágeno hidrolizado, 30 gramos aproximadamente, y agregas una fuente de alguna grasa buena. ¿Aceite de oliva o aceite de coco? Aceite de oliva y haces una ensalada bebible o aceite de coco, le puedes poner frutos secos también, esa es una alternativa. Yo he hecho la prueba con jugos verdes, añadiendo colágeno queda bastante bien, pero añadiendo proteína a mí personalmente no me gustan mucho. No, he probado, sí. Si te parece un poco confusa la información y necesitas más explicación, nosotros desarrollamos la pirámide de la pérdida de grasa y ahí te decimos cómo tienes que incluirla con más detalle. Si no la tienes aún, pígela en los comentarios para enviarte de forma gratuita el link y que la puedas descargar. Bueno, y nuestro siguiente ingrediente es medio pimiento verde. Si no tienes pimiento rojo, podrías utilizar pimiento verde, que incluso tiene más vitamina C que el, que el verde. Pero va a dañar un poco la estética de lo que estamos haciendo aquí, porque el color va a quedar verde. pero eso es un jugo verde. <risa> el penúltimo ingrediente va a ser rábano. Y probablemente sabes que en este tipo de jugos para bajar de peso regularmente se utiliza jengibre, que hecho es bastante efectivo porque ayuda a bajar el índice glucémico y por ende la insulina y porque te ayuda a sentirte saciado y a las personas que tienen sobrepeso por comer en exceso ayuda porque evita que comas en exceso y el rábano funciona de una manera similar tiene esos dos beneficios y también contiene yodo que el yodo en videos anteriores te hemos dicho que es excelente para la tiroides mejor dicho la tiroides la necesita para su buen funcionamiento y la tiroides es, en parte, la que regula la velocidad de tu metabolismo. El último ingrediente es opcional. Aquí tenemos media manzana verde. Si estás llevando una dieta cetogénica y piensas que tienes que estar en cetosis todo el tiempo para lograr bajar de peso, ese no es el caso. Es más, nosotros a nuestros pacientes y clientes les recomendamos que salgan de cetosis de vez en cuando. Va a ser mucho mejor para tu metabolismo. Y por eso si de vez en cuando quieres tomarte algo como esto y sales de cetosis, no te preocupes. Simplemente, después de unas horas, el cuerpo utiliza rápidamente esta glucosa y luego empiezas otra vez a utilizar cetonas, tanto de la grasa que comes como de la grasa que tienes almacenada. Oye, pero aquí nos falta algo, ¿eh? Sí, un vaso con agua. Eso ya está listo, pero una pequeña recomendación. Recuerda que lo que quieres también de esta receta es la fibra. No utilices un extractor de jugo para esta receta y cuando lo licúes, no lo licúes tanto. De esa manera te queda la fibra ahí, ¿ok? Salud. ¿Qué tal? Mmm, pico. Viste que no se siente el, la cáscara de limón así como que muy penetrante. Tampoco se siente el rábano. Uh -huh. Realmente es un sabor un poquito amargo, eh, un poquito dulce por la manzana, no mucho, y bastante agradable. Vamos a traerte un jugo con más colágeno en el mundo y los ingredientes de este jugo lo vas a poder encontrar en cualquier parte del mundo y aparte en un precio bastante accesible. Así que acompáñanos a comprar estos ingredientes.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 ¿Cómo el señor? De las otras recetas si ¿sí tenemos en las otras Otra vez yo molestando ¿Tiene, ¿Tiene menta o kiwi? Sí, sí, no sí. No, ok ya tenemos todos los ingredientes. Estamos de regreso y ya es otro día, no alcanzamos a grabar ayer el batido, por eso estamos con diferentes ropa. pero bueno, hoy día sí vamos a grabar tres diferentes videos, pero que van a salir en tres diferentes semanas. Ok, cuéntales un poco sobre este jugo, porque hay una historia atrás de él que Lorena me la contó y me parece increíble. Como ustedes ya saben, yo soy nutricionista y esteticista, entonces al comienzo de mi carrera vimos tanto la parte nutricional, la parte estética y cómo se combina entre las dos.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 Entonces resulta que esa paciente viene y tenía alrededor de entre 40 a 45 años y estaba sí. entrando en la menopausia. Ya entonces sí, sí, este premenopausia o menopausia. Uh -huh. Ya desde ahí empiezan los signos de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 Mira, hasta cogió un color diferente de ahí con la gelatina. Y no lo quiero tomar calientes, es que le vamos a poner hielo. Pero el hielo se nos derritió, es lo vamos a tirar el macho. Ahí está. Siempre me preguntan qué licuadora es la que utilizo, o es la licuadora Vitamix. La pueden encontrar en slash recomendados Y ahí hay los links de Amazon para que puedan ver exactamente cuál es.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 Medir tus niveles de colesterol es una práctica común para ver cómo está tu salud en general y sobre todo si es que tienes mayor o menor riesgo de algún problema cardiovascular. Sin embargo, el colesterol no está creado igual. Hay colesterol LDL, que se lo conoce como el colesterol malo, y el HDL, que se lo conoce como colesterol bueno. Sin embargo, hay subcategorías dentro del LDL, ahora que sabemos más, que es pequeño y denso, es el que es verdaderamente malo, mientras que hay un LDL, que es grande, y suave, que se realmente se lo considera incluso bueno. Así que cuando te hagas un examen de rutina, piel a tu médico que sea mucho más detallista con respecto al tema del colesterol que no solamente vea colesterol total, HDL, LDL, sino que también vea más a fondo el LDL. Sin embargo, todavía hay mucho debate entre cuanto si el LDL en general puede o no puede afectar. La mayoría de cardiólogos dicen que sí. Pero en todo caso lo que quiero hacer en este video es darte un jugo que te va a ayudar a reducir bastante tus niveles de colesterol. Pero también quiero darte recomendaciones que te van a ayudar muchísimo si es que lo combinas con el jugo. Porque efectivamente si tomas el jugo este tiene alimentos que está comprobado por estudios que ayudan a reducir el nivel de colesterol con el tiempo. Pero a mí me gusta hacer esta analogía que es bastante interesante y la escuché de alguien más, no recuerdo quién en este momento. Si tú te pones una cremita para la inflamación, pero te sigues pegando en el ojo, puede que la inflamación vaya un tiempo pero luego va a regresar. Y esta es la misma analogía, porque si tú tomas el jugo y eso te ayuda a reducir los niveles de colesterol, pero sigues teniendo los malos hábitos que te han subido estos niveles, esto es simplemente una pequeña ayuda que va a durar un tiempo y luego va a regresar. Pero antes de pasar al video y a las recomendaciones, quiero pedirte algo muy importante. Deja en este momento lo que estás haciendo, aplasta un like porque tu like nos ayuda a crecer y también le va a decir a, a YouTube que este tipo de contenido te interesa ver y te va a mostrar más. Lo primero que tienes que hacer es dejar las grasas proinflamatorias, como por ejemplo la margarina, aceite de canola, aceite de girasol y sobre todo si es que vas a cocinar con esos aceites, porque una vez que subes la temperatura eh, producen muchos radicales libres y eso te va a afectar aún más. No es la grasa en general lo que produce este efecto, sino va a ser el tipo de grasa, si es una grasa antiinflamatoria, no vas a tener ese problema. Y sobre todo si la comes cruda, como por ejemplo las, los ácidos grasos omega 3, eh, aceite de linaza, por ejemplo, aceite de aguacate también. Esas serían excelentes opciones, aceite de oliva. Sin embargo, las que te acabo de mencionar tienen ese efecto negativo. Otro cambio importante que tienes que hacer para ver un mejor efecto es reducir o eliminar el azúcar. Cuando tú combinas estas grasas proinflamatorias con un nivel de glucosa elevado y con un nivel de insulina elevado, vas a triplicar el efecto negativo de esas grasas en tu cuerpo y crear incluso aún más inflamación y ponerte en mayor riesgo. Ahora, no solamente el azúcar va a tener este efecto, las harinas blancas procesadas también tienen este efecto y también cuando comes un exceso de carbohidratos, incluso si son carbohidratos buenos, porque si estás comiendo demasiados carbohidratos para lo que tu cuerpo puede manejar y eso va a variar de persona a persona, inevitablemente vas a tener esta elevación de glucosa y esta elevación de insulina. Si eres una persona sin daño metabólico, si eres una persona que hace ejercicio, vas a utilizar esa glucosa sin ningún problema, pero si tienes eh, daño metabólico y eres una persona muy sedentaria simplemente vas a seguir acumulando esa glucosa por más que provengan de carbohidratos buenos si es que estás comiendo un exceso de ellos para ti. Además de querer ponerte en forma, queremos ayudarte a fortalecer tus defensas y tú sistema en un lógico, queremos darte no solamente la bebida, queremos darte recomendaciones súper importantes porque además de la bebida que funciona muy eficientemente, haciendo estos cambios es cuando vas a ver el mayor beneficio. Bueno, antes de ir a la receta Queremos darte unas recomendaciones importantísimas, el paso a paso de lo que tienes que hacer para subir las defensas junto con esta bebida. Lo primero que tienes que hacer es bajar el consumo de alcohol y también del tabaco. Realiza... Ya te fregaste, ya no puedes seguir tomando entonces. <risa> Yo no tomo. Ella, ella toma todo el tiempo. Mentira, el alcohol de mano que tengo en la maleta. Lo segundo que tienes que hacer es llevar una dieta adecuada. Una dieta que te va a ayudar a subir el sistema inmunológico alta en vitamina C, sin y antioxidantes y magnesio, sí. y magnesio, la gente cuando quiere prevenir alguna enfermedad o subir las defensas solamente toma vitamina C y la verdad es que el cuerpo cuando tú tomas vitamina C absorbe lo que necesita y el uh -huh. exceso lo elimina, sí. así es que una dosis adicional no va a hacer mucha diferencia, pero en cambio el magnesio que también es crucial para el sistema inmunológico, muchas personas tienen deficiencia de magnesio y ahí definitivamente quieres agregar cosas como aguacate, vegetales de hoja verde y muchas veces ni siquiera eso basta porque el 80% de la población tiene deficiencia de magnesio y hay un suplemento de vigilicinato de magnesio como el magnesium booster que te va a ayudar muchísimo. La otra recomendación muy importante que te tenemos es que debes de dejar los carbohidratos refinados todo lo que son azúcares, este, frituras, eso no va a ayudar a que tu sistema inmunológico se eleve con la dieta que debes de seguir. Claro y aparte muchos de esos alimentos bloquean la absorción de los nutrientes que necesitas para que funciones al 100% este es el momento adecuado para que aprendas a comer y te alimentes bien. Así que mira todos los videos gratis que tenemos en el canal porque definitivamente esta va a ser una de tus principales herramientas para fortalecer a tus defensas y a tu sistema inmunológico. El siguiente paso importante para subir las defensas es dejar un like en este video. Ya sabes, sin tu like, esta vida no funciona. La última recomendación, pero que no es menos importante, y es algo que tengo que yo poner en práctica, de hecho estoy tratando de hacerlo, es bajar el estrés y dormir más. Cuando no duermes lo suficiente y tienes niveles altos de estrés, se eleva el cortisol y el cortisol baja las defensas. El primer ingrediente de esta receta es sumamente poderoso para subir las defensas y se lo utiliza hace miles de años. Recién ahora conocemos la ciencia y se trata del jengibre. Aquí lo que vamos a hacer es extraer todo el jugo con un extractor pero si tú no tienes un extractor, puedes utilizar una licuadora, un poco de agua y luego lo ciernes y así extraes el jugo. Vamos a utilizar entonces el extractor de jugo, pero me acabo de enterar que se perdió la, la, la pieza, para aplastar el vegetal y que de esa forma salga el líquido. Vamos a utilizar una, no sabemos que también va a funcionar una alternativa. Así es que veamos. Eso tenle fe. ¿Ah? tenle fe. A ver, dale. Pero sirve no para aplastarlo, sino para que no se, no se suba. ¿Sí ves? Salió todo. ¿Sí? Déjame ver. <risa> bueno, en realidad, para la receta, lo único que necesitas es un jengibre de ese tamaño. Pero vamos a aprovechar para extraer el, el jugo de todos. Y, y aquí y... sacamos la porción. Claro, y sacamos la porción. Bueno, y así ya me queda. <risa> ¿Qué pasó ahí? ¿No lo sé. Pero ahí está el jengibre ¡No! ¿Qué lo... ¡Sí! ¡No! Ahí está todo Espérate, a ¡No pasó nada! ¡Está bien! ¡Ni siquiera toca eso! Un jengibre con un pedazo de... ¡No! Sí, aquí está, está todo raspado Ajá. Ah, no, eso ya estaba así Esto ni siquiera toca Mira Creo que toca? ¡Pero si no, pones jengibre no toca! Pues. <risa> pues. verás, yo no lo pongo que... O si no, eso ya hubiera sonado horrible es que yo lo pongo así. Nunca está así. Y ahí están los videos. Ahí ahora así voy a, ahora a comer plástico. ¡No vas a comer plástico! ¡No tiene! Ya sé lo que pudo haber pasado. Un pedazo de jengibre está por acá, creo. ¿De cuántos jengibres salió eso? De unos tres, tres y medio, no, porque había un pedazo chiquito. Uh -huh. Si ya tienes esta cantidad, lo que necesitas es colocar en un vaso de 6 a 8 onzas una cucharadita. Puedes poner dos si quieres, pero el sabor lo va a hacer más fuerte. Depende de cuánto tolerante seas al sabor picante del jengibre, puedes poner entre una a dos. Al final, ¿quién se va a tomar este de aquí, tú y yo? Tú. Entonces ponle dos. Bueno. Oye, algo que quiero aclarar es que cuando quieres decir que subes las defensas y el sistema inmunológico, no necesariamente quiere decir que no te vas a enfermar, sino que quiere decir que si te enfermas, tu cuerpo tiene las defensas necesarias para protegerse y de esa forma recuperarte más rápidamente, evitar complicaciones. Y esta sería una herramienta con la que puedes protegerte aún más. Ahora aquí tenemos... Una cucharada de vinagre de manzana. Vamos a colocarlo en la bebida. Ajá. Estamos utilizando porque también es antibacterial. Mata las bacterias malas y tiene bacterias buenas gracias a sus probióticos cuando lo usas con la madre. ¿Qué es lo que te recomendamos que utilices acá? El siguiente ingrediente va a ser el zumo de un limón. Y todavía nos faltan dos ingredientes más. ¿Por qué, por qué las exprimes al revés? ¿Ah? ¿Por qué las exprimes al revés? ¿Y cómo quieres que primes así? Ajá. Porque así hago presión con lo de acá, con yeah. los dedos de acá, en cambio aquí, hace tiempo me fracturé la mano Ah <ríe> Entonces, si hago mucho, Te o bueno. si hago mucha fuerza, no ahorita, sino después, como que tengo un pequeño dolor Y cuando estaba con el yeso tenía que escribir con otra mano ¿Sí puedes? Sí, o sea, no. escribes como niño de preescolor, pero tratado. Yo escribo con mi derecha como que escribiré con mi zurdo Ah bueno, es verdad, tiene letra diferente Diferente. Diferente. Tiene una letra peculiar. A medida que pasa el tiempo, uno va entendiendo. Yo me entiendo mis jeroglíficos. ¿Y sabes lo que es lo peor? Que dice, oye, yo he mejorado mi letra porque ya me entiendes. Y yo no es eso, sino que ya ha pasado el tiempo y ya sé cuál es tu letra. No, pero sí estoy haciendo un esfuerzo consciente para que la letra sea más clara, para que las notas se entiendan en, en, después de las citas. Lo dejamos que escriba todo por computadora. Ahora claro, es, mejor, es mejor, hay que utilizar la tecnología. El siguiente ingrediente es media cucharadita de sal marina o sal rosada. Y tal vez te sorprenda un poco que estamos utilizando sal en una bebida, pero si recuerdas, tu mamá y tu abuela tal vez te daban agua tibia con, con sal, por eso te ayuda a matar las bacterias. ¿A ti te daban eso? A, media sí, a mí de chiquita. Sí, a mí también, y de hecho es bastante efectivo, y ahora la ciencia lo ha podido comprobar que efectivamente funciona. Así es que vamos a colocar aquí la sal rosada. El último ingrediente, el favorito de Lorena. <risa> no lo es, pero quizás si me lo tomes con un vaso al lado de agua aparte. Este ingrediente es la pimienta cayena. Tiene grandes beneficios que ayuda a subir tu sistema inmunológico, es lo congestionante y ayuda también al sistema arterial, como la presión sanguínea. Ayuda a la circulación. En todo caso, si no te gusta la pimienta cayena, puedes igual utilizar los otros ingredientes de la bebida y vas a obtener un beneficio. Con esto tienes los que mencionó Lorena, que te ayuda a descongestionar y que te ayude a la circulación. Vamos a colocar media cucharadita de pimienta cayena. Ponle todo, yo me tomo todo. <risa> bueno, esto pica. Yo le hacía probar. A mí sí me encantan ese tipo de cosas amargas, picantes y, y saladas. Ya sé por qué. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, dime, dime. Dime para que en los comentarios otra vez te digan que, que lo quieres mal. <risa> es que por el estrés él se pone amargado a veces. Por eso. Bueno, aquí tenemos que hablar. ¿Quiénes me ponen amargados? Es la pregunta. Es el estrés. El estrés, el estrés que me causan aquí los chicos, el trabajo. No, mentira, mentira. Eh, a veces, como en todo trabajo, hay que hay emitir que un poco de presión, pero a veces nos divertimos. Hay, hay de todo. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Probablemente van a haber muchas preguntas sobre si tienes gastritis, si tienes úlceras, si puedes tomar esta bebida o no. Como ya hicimos un video específico contestando esas preguntas, te vamos a dejar aquí el link en pantalla y el link en la descripción para que lo veas. Si quieres saber si es que puedes tomar o no puedes tomar esta bebida, dependiendo de alguna condición que tienes. Igual siempre es importante que si tienes alguna condición médica, hables antes con tu doctor, antes de comenzar algún cambio en tu alimentación. Lorena te quiere compartir una receta que ella utiliza con sus pacientes de hígado graso. Porque como sabes, Lorena es nutricionista y se especializa en tratar patologías a través de la nutrición, que a mi forma de ver es mejor que tratarla con medicamentos. Realmente muchas personas creo que están medicadas por gusto, porque muchos de los cambios que tú puedes realizar en tu cuerpo, en tu salud y físicamente, los puedes lograr a través de una buena alimentación y un cambio en tu estilo de vida. Como lo mencionaste al principio del video, vamos a preparar un batido específicamente para una patología que es el hígado graso. ¿Por qué Ay, se da el hígado graso? Por una mala alimentación o uh -huh. por el alto consumo de bebidas alcohólicas. Las personas piensan que solamente te da hígado graso por comer grasa, ¿eso es cierto? No, porque también por el mal consumo de ciertos alimentos, uh -huh. por excederte en las grasas y en los carbohidratos simples, uh -huh. va a afectar el funcionamiento del hígado. Claro, recuerden que el proceso por el cual el cuerpo almacena grasa es cuando tienes un exceso de glucosa que no se utilizó como energía, se guarda en el músculo y en el hígado como glucógeno intramuscular y glucógeno hepático y cualquier exceso simplemente se transforma en grasa. Y esto puede ser grasa subcutánea o grasa visceral, la que está alrededor de los órganos o en el hígado. Así es. ¿Cómo podemos revertir el hígado graso? Con la dieta adecuada, uh -huh. con entrenamiento uh -huh. y con el jugo que te vamos a preparar en este momento. Uh -huh. Todo funciona en conjunto en claro. sí. Claro, no es que solamente toman este jugo y es mágico y va a funcionar, sino que recuerden es dieta, actividad física y esto también va a ayudar mucho, es cierto, pero todo trabaja en conjunto. Bueno, cuéntanos cuáles son los ingredientes del, del jugo. A ver, yo, yo voy a ser tu asistente, ¿ya? Ya. ¿Cuánto de agua? Un vaso. Un estudio de niños con sobrepeso y obesidad encontró un aumento del 25% en el gasto de energía en reposo después de beber agua fría. Eso también es una diferencia, porque cuando bebes agua al ambiente o agua caliente tu cuerpo realmente no tiene que trabajar más. En cambio, cuando bebes agua fría, agua helada, tu cuerpo debe trabajar más, quema más calorías, tan solo para aumentar la temperatura y que esté a la temperatura de tu cuerpo. Siguiente ingrediente. El apio. Apio. El otro día nos dieron un tip que teníamos que remover las hojitas para que no sea amargo el sabor. Dejar Así solo que... el tallo. Ajá. Así que vamos a hacer eso hoy día. Ajá. Gracias a todos ustedes por darnos sus comentarios para mejorar las cosas. ¿Cuánto apio?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 El kiwi no, de pronto, porque tiene cáscara, ¿verdad? Entonces no estamos en contacto directo con los pesticidas. Pero las fresas, definitivamente sí. El apio, definitivamente sí. Ya, yeah. ¿ahora? Perejil. ¿Y esto va entero o así? Así. ¿Cuánto perejil? 45 gramos. ¿45 gramos? Sí. Ya, yeah. ¿ahora? Tres limones. ¿Jugo de tres limones? Sí. ¿Y aquí hay tres limones? Así es. El primer motivo es porque ayuda a la pérdida de peso. Esta fruta también te ayuda a la digestión. El tercer motivo por el que lo elegimos es porque es una buena fuente de vitamina C. La vitamina C de este alimento puede ayudarte a reducir las arrugas, la piel seca por el envejecimiento y el daño del sol. El quinto beneficio es que nos ayuda a prevenir los cálculos renales. El ácido cítrico de esta fruta puede ayudarte a prevenir los cálculos renales. Esta fruta además de ayudarte en todo lo que hemos mencionado en este video, se puede incluir bien en cualquier tipo de dieta. Ya sea que lleves una dieta balanceada, cetogénica, vegana o paleo, puedes disfrutarla sin problema. Incluso si practicas ayuno intermitente, puedes agregar unas gotas de su zumo sin romper tu ayuno. Si quieres incluirla regularmente en tu dieta y en cantidades funcionales, una forma sencilla de hacerlo es preparando agua con limón. Para obtener cualquier beneficio para la salud del agua de limón, necesitas beberla constantemente y necesitas más que una simple porción de limón en su taza. Al hacer agua con limón, trata siempre de utilizar limones frescos y no un limón artificial en botella. Antes de pasar a los siguientes ingredientes, cuéntanos por qué realmente este jugo ayuda. Gracias a este jugo vas a activar entre 50 a 100 enzimas, que son llamadas P450. Esto va a ayudar a que el gran contenido de antioxidantes que te va a aportar este jugo, te va a ayudar a eliminar los radicales libres que produce tu cuerpo. Claro, porque con esto se activa lo que se llama desintoxicación fase 1 y en este proceso siempre se producen muchos radicales libres, ya sabes, eso está asociado con el cáncer y otras enfermedades, con los ingredientes de esto, vas a contrarrestar ese efecto negativo. Así es que activas las enzimas y contrarrestas el efecto negativo de los radicales libres. El siguiente ingrediente vinagre de manzana. Una cucharada de vinagre de manzana. 102. Ok, 20 puntos menos de glucosa solamente añadiendo el vinagre de manzana. Realmente es significativo. Bueno, y aquí está la evidencia. De que el vinagre de manzana sí, ayuda a regular la glucosa en la sangre, por ende también te va a ayudar a que tu nivel de insulina eh, se mantenga estable. Bueno y el último ingrediente que es realmente la pieza clave de esto es la pimienta cayena que ahorita se está volviendo en el nuevo superfood por todos los beneficios que tiene. La que te recomiendo es pimienta cayena Planeta Fit si estás en Ecuador, que la puedes encontrar en www.planeta.es, te dejo el link en la descripción. Se mezcla de picante y limón, a mí me gusta. Para no dañar el esmalte con el vinagre de manzana, vamos a utilizar un sorbete o popote en México. Si a ti no te gusta tanto el picante, lo que te recomiendo es que le bajes la cantidad de pimienta cayena. A esto le podrías poner sal marina y sal rosada también y el sabor va a quedar increíble. Así como una michelada. A las personas les encanta gastar bastante plata comprando quemadores de grasa. De manera que te estimulen realmente los quemadores de grasa. Lo que hacen en su gran mayoría es estimular el sistema nervioso. Y acelerar el metabolismo por unas horas. Y realmente si sí, eso es algo a lo que a ustedes les gustan. Yo siempre soy partidario de acelerar el metabolismo 24-7 a través de mantener un buen perfil hormonal, ya saben, buenos niveles de las hormonas, especialmente de la glándula tiroides. Pero bueno, lo cierto es que en el mercado hay muchos quemadores de grasa que funcionan de esta manera y el día de hoy les vamos a traer una bebida que hace exactamente eso. Yo sé que me van a decir, no, eso es imposible, algunas personas no, la mayoría de ustedes ya han podido probar lo que les hemos dicho en el canal, cómo les ha funcionado, cómo ha cambiado su estilo de vida, así es que no van a dudar, pero las personas nuevas que vienen al canal y ven este video por primera vez, sé que van a decir, no, pero esto no sirve, necesitas un déficit calórico y por eso queremos leerles este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 Otro efecto intrigante de la ingesta de la capsaicina dependiendo de TRPB1 es la activación del tejido adiposo marrón. El tejido adiposo marrón es el que controla la cantidad de calorías que tu cuerpo requiere. Sí. Cuando se activa en frío y en este caso por la capsaicina, básicamente estás quemando más calorías. Solamente por el hecho de consumir la capsaicina o de estar en el frío. La activación de las neuronas que expresan TRPB1 en el tracto digestivo envía una señal al cerebro a través del nervio vagal. Esto a su vez provoca una activación de las neuronas simpáticas que es selectiva para la grasa parda, lo que estábamos hablando, es decir, la frecuencia cardíaca no se ve afectada. Muchos ensayos clínicos han evaluado el impacto de la ingesta de capsaicina en la tasa metabólica, el cociente respiratorio y el apetito. Estos concluyen que la capsaicina puede aumentar moderadamente el gasto de energía, lo que estábamos hablando, básicamente tu cuerpo requiere más calorías para funcionar, tu metabolismo se acelera al tiempo que aumenta la oxidación de las grasas o sea cumple dos funciones aumenta la cantidad de energía que tu cuerpo requiere y aumenta la oxidación de tu propia grasa básicamente es un quemador de grasa, quemador grasa. Ajá. y disminuye el apetito ok entonces si eres una Deriva persona la ansiedad claro si eres una persona que le cuesta controlar el apetito la bebida que vamos a hacer ahorita fantástica totalmente fantástica y vamos a hablar si es que aplica para el ayuno y todo eso no porque he hecho muchos experimentos con respecto a esto. Lo que favorece al control de peso. Súper claro en este estudio, ¿no? Van a haber personas que también nos van a decir, no, pero es que la pimienta llena si tengo gastritis, no me va a ayudar. Y todas las cosas que hemos escuchado antes. Pero quiero que escuchen, fresco pues, viejo, <risa> Pero quiero que escuchen eh, la siguiente parte de este estudio referente a esa duda que sé que me van a preguntar ahorita.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 pueden revisar esos videos ahora sí con la preparación lo primero que vas a hacer es colocar una cucharadita de pimienta cayena si es que no toleras mucho el sabor picante a pesar de todos los beneficios que tiene puedes comenzar con media cucharadita o incluso con un cuarto de cucharadita la dosis con la que hicieron los estudios es más o menos esta de acá pero puedes comenzar con algo e ir acostumbrando el cuerpo así es adaptándose Ajá. siguiente ingrediente el zumo de un limón bueno, el limón hemos hablado bastante, ¿no? hice un experimento tomando agua de limón en ayunas durante un buen tiempo y los resultados fueron interesantes. Si me pongo a hablar de eso ahorita nos vamos a ir de largo, así es que si quieren ver eso déjenme un like en este video y con gusto hago ese video compartiéndoles cuál fue la experiencia tomando agua de limón en ayunas. Creo que fue como dos meses más o menos. Uh -huh. Ok, siguiente ingrediente. Y este también es controversial. Porque he visto videos de otras nutriólogas donde dicen que el vinagre de manzana no sirve para nada. Y nosotros hemos podido probar con sí, clientes y pacientes. Sí, pues hay videos anteriores también. Claro, con clientes y pacientes. Hicimos la prueba de glucómetro. Eh, así es que evidencia hay, aparte de los estudios, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hace el vinagre de manzana o vinagre de cibra de manzana? Ayuda a controlar los niveles de glucosa. Si la glucosa no tiene un pico lo que sucede es que tampoco va a haber una elevación de la insulina, no va a haber un pico de insulina. Y la insulina es la hormona de almacenamiento de grasa. Eso por un lado, tiene un buen control de glucosa. Por el otro lado activa lo que se llama AMPK. Y la AMPK es básicamente un proceso del cuerpo por el cual empieza a movilizar grasa. Ok, no los quiero complicar con los detalles, pero básicamente eso es lo que hace. Así que aquí tenemos dos ingredientes. Ah, y también eh, suprime el apetito. Así es que tienes aquí dos ingredientes que básicamente se complementan el uno con el otro y hacen esta bebida increíble. Ahora, si puedes tomar esto durante el ayuno intermitente, técnicamente estás rompiendo el ayuno, porque tienes algunas cosas. Pero en la práctica, cuando hemos hecho las pruebas con glucómetro, no solamente no se eleva la glucosa, sino que disminuye la glucosa. Y cuando hemos hecho prueba eh, con los Keto Strips para medir cetonas, las cetonas suben. Así es que podríamos decir que esta bebida te pone incluso en un estado más profundo de cetosis, básicamente la movilización de grasa, a pesar de que cuando ves nutricionalmente el producto sí tienes algo de carbohidratos, pero son los efectos que tiene en el cuerpo, ¿no? Así es que yo te diría, sí, puedes tomar esto durante tu ayuno intermitente y probablemente vas a ver mejores resultados, no te va a dar apetito y todos los beneficios que hemos hablado ahorita sobre esta excelente bebida. Si llevas una dieta cetogénica, una dieta baja en carbohidratos, probablemente quieres agregar algo de sal marina o sal rosada aquí. Porque cuando estás en una dieta cetogénica, eliminas bastantes electrolitos, sí. eliminas bastante líquido. Así que cargarte esos electrolitos nuevamente te va a beneficiar. Si no estás llevando una dieta cetogénica, probablemente no lo quieres hacer, ¿ok? Si estás llevando una dieta que tiene muchos, muchos carbohidratos. Ahora, lo que sí te digo es que si le pones sal, el sabor de esto mejora increíblemente. Aquí en el hay una bebida que se llama michelada. La michelada es básicamente cerveza con... Pimienta, no es pimienta cayena, que es pimienta no, negra, pimienta negra, es pimienta negra limón y sal, bueno y es riquísima Así que si algunas han probado mi michelada, estaría sabia de eso, y si no la han probado, bueno pueden probarla Pero con esto, sin cerveza, bueno, yo sí tomo cerveza de vez en cuando, por si acaso, si me ven tomando por ahí, no es que soy una hipócrita Yo de vez en cuando, creo que... Siempre quedarse sus gustos No sé, creo que tres veces al año tal vez Ahora el último estoy poniendo agua mineral, ustedes pueden poner agua normal si quieren, pero con agua mineral el sabor es mucho mejor. Y deben ponerle el último porque tiene este efecto. Y se le ponen la sal más de ese efecto. Se les va a regar toda la espuma. <risa> Loren, ¿Ya ¿estás? te pasó? Claro, me ha pasado varias veces. ¿Te has visto, creo? <risa> Por eso cuando Ajá. llego y encuentro el reguero y es porque has estado experimentando. Ajá. Yo sí me tomo esto casi todas las mañanas, realmente me encanta. Me activa la circulación, es mejor que un café. Sí me tomo un café más adelante en el día, pero estoy optando por esto ya hace algún tiempo. Y como a Lorena no le gusta el picante... ¿Me salvé? No, le vamos a hacer probar. <risa> para ver qué reacción tiene. ¡Picante! Mézclalo bien porque... da. Era... Ahorita yo lo mezclé, cuando se puso el agua se, se mezcló mejor todavía. No le saques el gas, así se me va a tomar el resto. Ay, ay, ay. Esto me vas a matar. Todo se da por la ciencia. Nunca he escuchado eso. Ojalá que la ciencia reconozca lo que hago. Todo, todo se da por el público. El público reconozca lo que hago. Si reconoces lo que hace, déjanos un like. <risa> no es tan picante. ¿Qué pasó? Rico. Ay, que vamos a ver si es verdad. Exagerada esta niña. En serio. Con sal es mucho, mucho más rico. Así que yo sí le voy a poner un poquito de sal después. Yo, me puedo, yo puedo respirar mejor, en cambio. Yo no. Tú ganas de salir a correr. Quiero agua helada. Tenemos la bebida para, para tonificar, que tonifiques la garganta y la lengua. O sea, no ahorita creo que me sirva como tonificante, sino para, para, para la picasón. Si tomas esto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te pica. Te pica, ok. Te pica, pero... Pero te ayuda a acelerar el metabolismo, controlar la ansiedad y si tienes problemas gástricos, esto va a ser un santo remedio. Claro. En resumen, si te tomas esto, vas a quemar grasa, si tienes problemas gástricos lo vas a mejorar, vas a poder controlar tu apetito y ¿tenías cuál otro, el otro beneficio? Acelerar el metabolismo. Si te pareció útil este video y crees que te va a ayudar, déjanos un like. Suscríbete al canal, activa notificaciones y nos vemos en un próximo video. Todavía no puedes ni hablar ya. No.